Oh, vamos, a al movimiento, vamos. Ahí. Yo Katsuba ya se fue, güey. Se me a hizo caso. Luchar. Ah, no, no, ya regresó, güey. Ya, ya, sí, tirao. Sí, no. Echense, chense, güey, chense, güey. Ni modo. Espera, si agarras el botón, ¿sabes? Me regreso. Revelando, güey. ¡Estoy cargando! Ay, ay, ay. ¿Puedo poner muro, eh? Por otro Ah bueno sí. ¡Fuera de mi camino! No, nada, wey <ríe> Ay, qué mal ¿Bueno? <ríe> Ese cabrón hace rato me acabo de llamar tonto. Eh no sé qué tío, otras cosas, ¿ve? ya no me acuerdo que sea. Eh. Hijo de puta madre o algo así, güey. Y se pone de... ¡Está escaneando terreno! Quedan 30 segundos. Increíble, güey. Si los insulto, güey... Raptors. Qué asco, gente. Último jugador en pie. ¿Es que en serio, son tóxicos trollers. ¿no? Sí, y victimizas, se victimizan. Son tóxicos Trolls, esta gente se utiliza pista Da un asco wey. Y este güey anda pidiendo que sean este. Es un puto asco de gente güey, la verdad wey. Es vasco, esto es lo que es la comunidad en México valoran Y eso es, en realidad, esto es lo que pasa güey en México güey Y da un puto vasco, O sea, no sé qué es lo que espera alguien güey Es que te empieza a insultar güey o sea, o sea, insultos son insultos. Qué exagero según ellos. Güey. Hasta me mentó la madre y la puta madre, güey. Por, por un dardo ahí mal hecho. Revelando es que su... Ah, Este güey es tonto, no sé qué madre. O sea, literalmente, güey. Vamos a güey. ¡Fuck, no, güey! Vamos acá. ¿Qué? ¿Puedes joder? los de medio, güey. Ya no sacas uno o dos. Enemigo era es cabrón. Güey. Un enemigo sigue en pie, recargando. Asegura, asegura. Que no tenemos dinero. Uh -huh. ¿No ¿Y arriba veces, ¿no? o tú, no? o no? qué sí. contra bueno, Yo creo que sí. Yo creo que sí bueno, confío, eh. Date. De perdemos Dios, somos muy pendejos. Tú la ganas, eh. Tú la ganas, va. ¿eh? Está en tus manos, tú eres responsable. ¿Cómo recuerdas? La guarda aropeo, es lo más probable. Es este? Yo veo de arriba, estoy en frente. Estuve el terreno. ¿Tú? Yo lo mato. Y la Viper, la Viper es una morra, wey. Y enseguidita voy saliendo, wey. De... Ahí sale ella. Ya Estas armas callar, están bien, o sea, pero si no ofendear, también decir, ¿sí? llevaré las es mías. Es grotesca, wey. Es grotesca ¿Ale? esta maldita gente, güey. La neta, güey. La neta, güey. Por eso ya, ya, ya, ya, da, ya da asco, güey. Mira, mira lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo. Pero te puedo boxear, güey. ¿Ah? ¿Ah? Este güey ya sentenció su cuenta, wey, Esa cuenta basura. ¿Ah? Eh, veo, va. O mi, cualquiera. Yo voy a ir, mira porque pues está más fácil. ¿Quién ah, sigue? Ay, siempre vas, siempre se ponen este güey. ellos wey. sí pueden amenazar el boxeo, güey, y se ¿Eh? sienten terreno. cuidado aquí. Me oh, oh. Ah, jugar? juguemos. Neutralizado. Cargando. <risa> <risa> bueno. Sí. Arrera tóxica desactivada. Cortando su visión. Bueno. Sientan las toxinas. ¡Van a temblar! voy a ir. Un enemigo sigue en pie. A ver, ¿Ves cómo detrás el. Arrera tóxica desactivada. Aparte Venid. ¿A parte de reja. Venís. Aparte de reja. A la reina. Qué buena, güey. Mirren a dónde corren cuando mis los detectan. Ahí atacaremos. ¿Quién de Vandal ¿Me da? ¿La... La... la que es blanca con dorado. Pura corrupción, güey. Gracias. Troles. tóxicos. Son las tres cosas. Y aparte, tramposos. Son cuatro cosas. Troles. victimizadores, tramposos mentirosos también. ¿Ahí siempre se pone ahí, no? Sí, siempre, siempre. Yo creo que sí le ganas, Porque me dispara tarde. Estoy explicando a todos. Ahorita ya se calvaron. No hay que disparar las patas, Marco. ¡El cazador! Puedo sirve, si quieres. entonces. Hay uno más en cuerdas, güey. Y hay otro aquí close, creo que con escopeta. Vale, sabes? yo te cobro cuerdas si quieres eso, eso, eso, eso, eso. Ahí, ¡Revelando ahí. zona! No, ahí está exagerada. ¿Arriba? Pasos. Un enemigo sigue aquí. Vale, bueno, me voy que me dan bueno, Vale, hey. voy a apoyar. Que sea. Que es a la muerta. No está en chat, ¿verdad? No. ¡Impecable! Te voy a tomar también ese. Ay, con no sé. su puta madre salita Me okay. da okay, no. Parece que no trae hacks. ¿no? Porque ¿Dónde? ¿What? Vale. Bye. Okay. Pero se me hace exagerar los 30. Esto, esto debe ser Lucky shots, de shots. Esto debe ser Lucky Shots. Esto debe ser muchos Lucky Shots güey, porque es con la reina. No puede ser. El otro día, ayer precisamente me salió muchos, muchos Lucky Shots con la reina. No, hubieran visto eso. Allá, vamos. Lamentablemente no lo, puse, no lo puse en el stream no no es estring claro explicando dron dejo un gap la puta huevón ahora güey ¿eh? tu carnal huevón qué te pasa escalando terreno cómo se a lo mejor entonces, a lo mejor como usa wallhack y se hace eh Mira, mira, mira, ¿cómo sabías de estar reclamando el otro Entonces sí, sí, mis sospechas son reales, güey La reina trae hacks, pero se hace pentejes a gente En serio, yo me podrían poner un hack, güey, y hacer lo mismo Hacerme pendejo para no ir directamente a él Obviamente, hacer eso, Un enemigo sigue en pie Cayó nuestra Spy Spy, suelta en vez Dando eléctrico Apenas eléctrico Spy He's there. He's there. Punto y gana. Raro, ¿eh? Todo de decir adiós. Vamos a escuchar al final lo que, lo que iba a decir. Vamos a ver si. Porque estaba de tóxico, lamentablemente no alcancé a grabar eso. No, o sea, ob obviamente, no fue algo así inesperado. Y en lugar de grabarlo, me puse un poquito a discutir con él. Güey, ¿no? ¿Alguien eso? tiene clip de lo que dijo el Oye, oye. No me aquí, güey. No, no mames. qué es ¿Por este no rey? sacamos un clip de lo que tú empezaste a decir, güey? ¡Sácalo, ya! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¿Sabes lo que dije, güey? Pues repítemelo. ¡Los encontré! Lo que lo entendiste. Perfecto. Sí, claro. Ahora te haces guaje, güey. Perfecto. Es que es lo que me gusta de tu generación. Tiran la piedra y esconden la mano, te Repítelo, güey, por favor. repite lo que tú dijiste. que Un enemigo sigue en pie. ¿O que el tiempo era relativo? No, no sé, güey, no, muchas gracias a hacer esto Impecable ah, lo de... Ganan sí, los atacantes Trasteados y cansados Sí, güey, aprovecha Dijo otras cosas, ahí lo oyeron Una de las groserías, güey, ahí oyeron Una de las groserías que vaya a cambiar los pañales a tu hijo Etcétera, etcétera, esa fue una de las groserías Que dijo, pero no, no quiere, no quiso repetir El tipo, güey este infeliz, güey, No quiso repetir lo que dijo. De empezó diciendo tonto. Este compadre, este compadre es un tonto, ¿no? Solamente porque la jet me pasó volando y me mató. Eso es todo. Eh, después el, o sea, después qué fue lo que dijo que eh, no me acuerdo qué fue lo que dijo. Este, si sí, yo de tóxico no me acuerdo. Y este, en una de esas. Lancé un dardo nada más a al a Wey, a ver, pues, este, como haciéndome pendejo, ¿no? De que, a ver qué, qué más decía por ese dardo. Y me mentó la madre, el hijo de su puta madre, wey, ¿no? O sea, yo no le dije a quién le dijiste este tonto, ¿no? Y se hizo pendejo, ¿no? Luego, en la parte de la, del, del tiempo relativo, ¿no? El otro, el otro Wey también se estaba medio me tóxico, porque, ah, oh, es que te tardaste mucho, ¿no? En, una, en un clutch. Bueno, no fue clutch, lamentablemente no pude, no pude desplantar, wey, ¿no? No pude desplantar. Este este este güey, la neta, y, y este güey, este, la, la, la Sage, estaban medio tóxicos. La Sage lo único que dijo fue que eh, me tardé, güey, eh, que el tiempo me confundió. ¿Cuál que tiempo me confundió? ¿De qué verga me confundió el tiempo, güey? En absoluto, güey. No me confundió. el ¿Qué querían? ¿Qué? Que, o sea, estaba difícil el, el, el tipo con el que me estaba dando al final para hacer clutch. No pude ser clutch, güey, pero al menos lo maté, güey. Ya no me dio tiempo de desplantar, güey. Pero ese es el tipo, quiero que quede claro que ese es el tipo de gente, güey, hipócrita, cínica, mentirosa, ¿ah? para, que, para que quede claro, que nada más andan queriendo hacer clips de cuando yo flameo, güey, de cuando yo les contesto, güey. Y ahorita lo escucharon lo que él dijo, güey, ¿no? Ahorita lo escucharon lo que yo, él dijo de hace ratito, wey. ahorita, ¿no? Pero no quiso repetir las otras groserías como, hijo de, ¿qué te pasa, hijo de tu puta madre cabrón, güey? Algo así dijo. Y este. Que, y todo inició llamándome tonto, ¿no? Este compadre es un tonto, ¿no? O sea, así empezó, wey, de pequeño a pequeño. Aparte de que era un hablador de mierda. Así está la, así está la comunidad de eh, Valorant México. Hipócritas, cínicos, mentirosos. Posiblemente tramposos. Tramposos porque dice que tiene una cuenta radiante. Una, una cuenta inmortal, perdón. Dice que tiene una cuenta inmortal. Y este... Y ahorita vieron cómo iba corriendo, matando a todos tipos... E incluso... Incluso este güey hasta le como... ¿Cómo sabías, Reina? ¿no? ¿Cómo sabía que él estaba en alguna parte? Incluso alguien ya sospechó... Ya alguien sospechó... Aunque ¿No? es medio, medio payaso el tipo, ¿no? Pero sí es de sospechar... Cuando hacen ese tipo de cosas... Pero luego, luego hacen otras cosas... Como hacerse pendejos, como el último que queda... O sea, si agarró para la derecha wey, ¿no? Y lo más probable es que lo haya oído Que había agarrado para la derecha Porque estaba cerca de allá Y, y, y no lo, no fue para la derecha Sino fue para la izquierda, ¿no? No sé, se pueden hacer tontos Cuando usan wallhack, obviamente no Si hacen muchos movimientos Directos, de donde está toda la pinche gente wey, Entonces ya empiezan las sospechas Graves, ¿no? Pero Eso era una de las cosas, hasta yo usé hacks En, en PUBG En PUBG, en como tres días como tres días usé hacks en PUBG nada más testeándolos y toda esa madre y en uno en, en stream en una ocasión este, y lo dije hace años de 2018 después lo dije si habían habían notado algo extraño la gente no nota nada ¿ve? especialmente cuando tú no vas directamente sobre los jugadores no o sea hack rage como lo hace pero esto es muy extraño ¿no? esto está lleno de chetos ¿ve? estoy viendo que no están haciendo nada entonces el problema de meterse un hack es que tienes que quitarse... Desinstalar el pinche antivirus. Ah, otra cosa. Una cosa que sí pudimos ver aquí. O sea... Insultos son insultos, lo vengo diciendo, wey. Aquí lo que había dicho del doxeo al principio, ¿no? No, que te voy a doxear, güey, ¿no? Entonces, ahí te das... Ah, mira, y pone su Twitch, ¿no? Es lo que anda buscando. Entonces, cuando son streamers así, güey. ¿no? Y hacen todo este tipo de cosas. Es muy probable, es muy probable que estén usando hacks, güey. Que están usando hacks, que están subiendo cuentas, wey, para luego venderlas. O sea, ese es un negocio. Ese es un negocio de este tipo de streamers. Ese es el tipo de, tipo de streamers wey, que quieren eh, los wannabe eh, pros, los wannabe pros wey, en el que hacen un perguero de kills wey, ¿no? Suben las cuentas, les pagan por subírselas o eh, para mantener un cierto público, no. También como pasaba con el probu, no, con el probu. Sabritas de limón, papas, no. Cla clásico. Clásico imbécil, güey, aquí en México, lamentablemente, ¿no? Clásico Don Comedias, y al mismo tiempo Wannabe Pro, Wannabe eh, Streamer este, grande, güey, a través de esto, pero, pero lo tóxico, te lo... miren, eso no me importa, lo que más me importó es que son tóxicos, o sea, te insultan, son, este, troles, se la pasan diciendo estupideces en chat de audio, te... Este, se hace victimizan, que es lo peor, se victimizan, ellos son los buenos, ellos son los ellos este, no dicen groserías, ellos son los buenos, pero realmente están diciendo groserías como ahorita lo, lo vimos. Vamos a ver dónde está lo del, del doxeo aquí. ¿No? Que le dice, te voy a doxear, güey. Mira lo que... Ah, aquí está otro, ¿no? El, se, el soba se vuelve loco, eh Creo que le van en la cuenta. El Soba, el, el, mira cómo se pone, el sí, es que se está volviendo loco. El Soba se lo ¿no? Dice que se le están tirando la conexión. No, eso no, bro. No hay nadie. Estás muy duro. Aquí viene. No, pues eso no sé cómo se hace, pero te puedo doxear, güey. ¿No? Ciertamente es una broma. Pero es una broma que se puede tomar como una, como una amenaza. Igual lo mío, o sea... Decir que voy a romperle la madre a alguien, wey, pues toma la broma, wey, no es verdad. Wey, ¿no? Nunca nos vamos a ver, nunca nos vamos a conocer. güey Solamente que yo lo digo encabronado, ¿no? eso es todo. Ellos lo dicen cagándose de risa, yo lo digo encabronado, punto. Esa es la única diferencia. Wey. Yo vivo encabronado, ellos viven felices. güey de, de comedia, de, de ser don comedias. Wey, ¿no? Es la única, la única diferencia, la única diferencia. Nunca sabes si es verdad. Tú. O sea, ¿cómo sabes que un cabrón que se está riendo... No, a lo, mejor no te lo... a lo mejor es un Guasón. A lo mejor es peor que un Batman encabronado. A lo mejor un Batman encabronado como yo a lo mejor, ¿no? A lo mejor ni lo hace. Y a lo mejor un Guasón... ¿eh? Un Guasón a lo mejor sí lo hace. ¿Cómo sabes que no? ¿eh? Acuérdense que el Guasón es, es el villano realmente. De, de No es el héroe, ¿eh? Que lo han querido hacer un héroe ahora. Pero es el villano. Y es Don Comedias. Ahí se los dejo para que reflexionen güey. Ya ¿No? se los dejo para reflexionar. Ahí nos vemos Y que la neta espero que dejen de ser así son, son, O sea, si van a ser tóxicos Aguántense los madrazos Aguántense lo que viene Si vas a ser tóxico Aguántate que alguien te va a decir Hasta de lo que te vas a morir güey. Punto Es que no puedes esperar Que le dices tonto Y cabrón hijo de puta o, o algo así dijo, ¿no? Chinga tu madre, cabrón, hijo de puta, ¿No? güey. Algo, algo así me dijo, no me acuerdo, ¿no? No puedes esperar, güey. Que alguien vaya a reaccionar riéndose todo el tiempo. O que alguien vaya a reaccionar... No sé. Realmente no sé cuál es la mierda que tienen en la cabeza ahora las generaciones. Pero están mal, güey. Están podridamente mal, güey. Están muy mal, güey. Y... Agarrar de bully a alguien, güey. Lo único que hacen es que, sinceramente, güey... La generación de cristal, la generación de ahora, güey... Sencillamente... Es pútrida. Víbora. Venenosas. Porque son como las serpientes, güey. No tienen... No tienen... Nada. Más que unos colmillos con veneno. Sin sus colmillos con veneno son gusanos. Y esto es lo que pasa con este tipo de gente. Wey. Gusanos, wey. literalmente. Esa es, mi, ese es mi, mi conclusión. Y ahí se los dejo ahora sí, ahora sí, de reflexión. Y esto lo voy a estar subiendo ahorita. Ahí lo voy a dejar, ahí lo voy a poner. Bueno. Increíble, increíble.